Okay, hola again, uh, I just want to say I love hearing everybody's heart, it is so wonderful to hear everybody. Ah, hola de nuevo y quiero decir que eh, es, es tan hermoso y amo escuchar el corazón de cada uno y cada uno. And that we are in the midst of huge transformation on every level estamos en el medio de una transformación enorme en, en cada nivel y nuestro amor y unidad es tan importante ahora mismo right porque hay tanta confusión en el mundo ahora mismo This knowledge is medicine este conocimiento es medicina and it's of unity. y es una poderosa medicina de unidad y la importancia como dijo el hermano de argentina de, de las comunidades y los crees so the world we want to see. Es tan importante que construyamos el mundo que queremos ver. Here, y para los que están iniciando por aquí. I think the thing to with all of this creo que la cosa importante para recordar con todo este conocimiento. That it's all and es que todo se trata de energía y frecuencia. Y each go in stages of learning y cada uno va aprendiendo por etapas and every stage is important to the whole y cada cada etapa es importante para el todo but creating a world of love and no more hate and violence <laughs> estamos creando un mundo de amor y no más odio ni violencia It's just our souls are crying for release from all the craziness. <laughs> que nuestras almas están pidiendo a gritos de, de ser liberadas de toda esta locura. So these codes and this knowledge. Así que estos códigos y este conocimiento. It's like pure water in the middle of a crazy ocean. <laughs> Es como agua pura en el medio del, del océano de la locura. And we shouldn't be afraid of anything. Y no deberíamos tener miedo de nada. It's all a dream. Porque en última instancia es todo un sueño. And this is a time for and y este es un momento maravilloso para la autorrealización y el conocimiento. So thank you, it's wonderful to be in the first online court kin, on Crystal Monkey. Gracias, y entonces es maravilloso estar en, la, en la mi prim, primer corte online en el so, If anyone wants to share what they're experiencing kind of at this time, and how they're applying the knowledge, that would be great. Si, si alguien quiere compartir cómo están viviendo este estos tiempos y cómo están aplicando el conocimiento, eso sería genial. Okay. Thank you, Stephanie.